Su ambición era el norte, a los Estados Unidos. Ya iba a ver mañana en, en la casa. Papá ya me no voy a ir mañana. O, le hablaba a su mamá, me hablaba. Ya te va. Ya no vayas, mi hijo. Pues aquí también hay trabajo. Dice al mi papá. El, el ganar dinero no es trabajo. El trabajo es administrarlo exactamente. Pero ganar, dice, no tiene caso que si yo me gano este, 100 pesos o 200 pesos a la semana Y me gasto 3 No, no Si me gano 300 pesos me voy a gastar la mitad Y la mitad la voy a, a olvidar por allá No, pues yo sí me voy pues pues. Échenme su bendición Iba, le echamos su bendición Y le pedimos a Dios que lo ayudara a Llegar a donde él iba Sí, fue como nos cinco o seis veces fue al otro lado. Pues sí, la verdad digo, pues no digo que, que no traiga para comer, si traba para comer. Ya cuando llegó pensaba yo que iba a regresar para allá. No, entonces ya me dijo él, dice, yo ya no quiero ir a sufrir al otro lado. Yo lo que quiero que usted me enseñe, dice, a hacer el mezcal. Ahora, no, mi hijo es ese trabajo, es, lleva mucha labor, tiene que cortar maguey, tiene que taparlo, tiene que estecharlo a los cueros, tiene que machacarlo, tiene, bueno, todo eso se lo hice ver, pero él le agradó, bueno, y ahí, ahí lo ve. no le hacen, si yo quiero aprenderlo, pues sí, yo andaba ahí un poco mal ya de las piernas y mi hijo llevando mal y los cerros son pesados para mí, ya mis años digo, este, mucho pedreguero, ya le digo un resbalón, cualquier cosa, no te crees, pero en fin, si quieres yo te voy a, a enseñarte, te voy a complacer este, con lo que te quieres.